¡Qué fácil es levantar falso! Testimonio Olvidarse de las cualidades del otro Y solo criticar Sembrar rumores falsos Y acusaciones malintencionadas Chismes y murmullos dañinos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Debería ser complicado! Músculos del rostro para mostrar El ojo pero solo doce Para sonreír mostrando los dientes Cuentos, patrañas, fábulas Embustes, mentiras, historias Y habladurías Pura conjetura y lo sencillo, que es la hermosura. Todas las personas dispersan belleza, encontrar la historia común. Qué difícil es ensaltar la virtud, premiar las habilidades del otro, las sembrando elogios sinceros y alabanzas cariñosas, anécdotas que revelan a las personas. ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto! Debería ser muy simple. Se necesitan 36 músculos del rostro para mostrar el ojo, pero solo 12 para sonreír mostrando los dientes. Relatos, certezas, evidencias, verdades, autenticidad, biografías y declaraciones pura realidad ignorando la fealdad Pero solo doce Para sonreír mostrando los dientes Todas las personas Olvidarse de juzgar y condenar a nadie En sincronía con los peces y las aves Las estrellas y los corazones humanos Todos somos hermanos No hay que luchar por aquello que se desea hay que sincronizarse con la necesidad y... Entonces, fluir nada más. Fluir sin arrogancia ni terrorismo. Fluir sin fines privados. Fríos, sin posturas egoístas que discriminan a la ciudadanía del planeta árboles y montes incluidos Mientras hay un sentido de separación es imposible la unidad Mientras discutimos, en vez de abrazarnos es imposible la fraternidad Cómo aunar, aunar, esfuerzos Si nuestra meta se aleja de lo común y también de lo solidario esta no es la mejor forma de existir, así no se puede vivir, así es imposible florecer, florecer semilla, siembra, coser.